La primera vez que yo vi al escorpión dorado fue en un video que salió con Wherever, en donde Wherever estaba agradeciéndole a sus 300 suscriptores, si no mal recuerdo. El escorpión, bueno, Alex, que no había participado en un video de su hermano, participa en este video como para molestar a Gabriel, ¿no? Gabriel está diciendo gracias a Xpania, a, a Zorlak por, por este, suscribirse. Y entonces entra el escorpión y le empieza a decir, no, pero gracias, ¿de qué? Lo primero que pensé cuando, cuando vi a, a, al escorpión dorado fue efectivamente que era el hermano de, de Gabriel, que era Alex. Y como Alex en ese entonces trabajaba en la televisión, en un programa que hacía como reportajes de famosos, yo creo que en ese momento Alex, para no mostrar que era hermano de, de Gabriel, pues usó esta máscara y creo que sin querer se convirtió en un personaje que ni siquiera el mismo Alex imaginaba el éxito que iba a tener. Muchas gracias a todos los suscriptores, gracias, gracias de verdad por estar comentando, gracias. por estar. Recuerdo que cuando trabajaba en Irreverente TV, el Escorpión Dorado hizo un video en donde decía que yo era el divo de YouTube. Eso me dio, eh, pues mucha, mucha gracia, ¿no? Porque Utilizó un video en donde yo salía en una serie, en una serie que se trataba de, de cuatro amigos que, que son gays y que vivían juntos. Entonces, el escorpión pues tomó un fragmento de ese de ese video donde estoy joteando y, y dijo, bueno, pues eh, Tato le encanta, este, ya sabes toda la, cosa, toda la cosa que dijo y, y, y me dio mucha risa porque, pues sí es cierto, ¿no? Pero, pero lo dijo de una forma tan tan no sé, tan chistosa, tan, tan cagada, que pues a mí me ve mucha risa. Fíjate que mucha gente a veces piensa que, que si no nos ofendemos, que si no nos molestamos, porque no es la primera, o sea, no, es la, no fue la única vez con la que participé con Escorpión con Dorado. He salido en algunas otras ocasiones y, y la verdad es que Escorpión sí es, es pesado, o sea, sí no, no, no, no te trata tan muy, muy bonito, que digamos, ¿no? Sí si es, una, es una persona que te ofende, que te chinga, pero no sé, creo que es parte de, de, de lo que le da ese poder la máscara y el cariño que le tenemos no solamente los youtubers, sino también la gente que, que lo ve. Y el escorpión dorado está, está chido. Es una pinche mamada videoblogs. Esta es una reunión de fans, de pinche reunión de youtubers, güey, no mames. No, son, son amigos, son buenos. No, amigos. Sí, lo, lo que pensé al verlo fue que era una expresión entre hermanos en donde Alex y Gabriel siempre se han llevado medio pesado. Entonces, eh, pues Alex no era Alex en ese momento, era el escorpión, era un nuevo personaje. Que, que podía tener esta facilidad de, de, de chingar a su hermano con, con la máscara y pues me dio mucha risa, la verdad es que recuerdo muy bien que estábamos viendo ese video en mi casa, eh, unos amigos de YouTube y yo y nos reímos mucho porque sabíamos nosotros que era que era Alex, ya lo conocíamos sabíamos que era el hermano de Gabriel, pero sí nos dio mucha risa ese ingenio que tuvo para ponerse la máscara y poder tener ese superpoder ¿no? de, de ofender y de chingar a todo el mundo y bueno, ya próximamente estaré sacando más videos. Ya tengo... De uno que te están... Mira, es increíble El fenómeno que ha causado Alex Porque eh, como te decía hace rato Puede hablar con un famoso o puede hablar Con, con alguien de la calle O con políticos o no, no sé La verdad es que a lo largo de todo este tiempo Que ha construido su carrera Creo que Alex ha sido muy fiel Al personaje, ha sido una persona Que ha construido ese personaje Desde el principio con, con Los objetivos muy claros de quién era El escorpión, qué es lo que iba a hacer, cómo es Que nace, cómo es que habla y la la ventaja es que creo que Alex encontró una forma de comunicación, una forma de hablarle a un público que nadie le hablaba. Creo que, como muchos, Alex es pionero de, de una nueva forma de comunicación en nuestro país, en donde gracias al Internet podemos tener esa libertad de ser como, como somos, sin, sin realmente un filtro. Y creo que Alex lo explotó perfectamente. Creo que encontró la forma en, en cómo poder ser, eh, pues no sé, grosero, digámoslo, sí, porque es muy grosero, Escorpión, Pero creo que es parte de la idiosincrasia de nosotros, del mexicano. Creo que todos somos un escorpión dorado por dentro. Creo que todos tenemos un poquito del escorpión dorado en nuestras personas. Porque de vez en cuando echamos una que otra maldición. La ventaja es que el escorpión no tiene esos filtros. ¿no? Creo que el único filtro que tiene es la máscara. Gracias a la máscara puede decir y hacer un montón de cosas. Como el, como el Clark Kent y el Superman. Alex consiguió que en nuestro país la gente adoptara a este personaje como un personaje ya de la cultura de la cultura mexicana. La magia que logra el Escorpión es que puede mandar a la verga a cualquier persona en la calle y nadie le va a decir chinga tu madre, le va a decir jajaja, ja, ja, tienes razón. Eso es algo increíble porque la gente ya sabe cómo es el Escorpión. Si alguien no sabe cómo es, creo que la misma esencia, creo que el, inclusive hasta la máscara la forma en cómo habla ese, ese tonito hace que suene chistoso. Es una forma diferente, el acento, no sé, el tono. Creo que eso es lo que hace que, que te pueda mentar la madre y que tú no te enojes vaya usted con su jefa y moléstela lo que se dice con respeto, no es exacto ¡No, su madre! lo que más me gusta del escorpión es que a lo largo de todo este tiempo ha sabido reinventarse sacar diferentes máscaras que representan diferentes momentos del escorpión creo que eso es algo increíble eh, la máscara es algo que me encanta creo que imagínate a mí me ha tocado ir a, a muchos lugares por la república inclusive fuera de, de la república y veo máscaras ¿no? que son piratas ¿verdad? pero las únicas máscaras ya sabemos dónde las podemos encontrar. Qué increíble que hasta la gente le guste la máscara para poder hacer su propia versión. Y, y bueno, creo que Alex le, le, le atinó perfectamente a eso. Mezcló el... Algo tan mexicano como es la lucha libre, eh, la, la, la onda de traer una máscara y esa picardía que tenemos los mexicanos, entonces creo que hizo un match perfecto. Y es lo que a mí más me gusta. Eh, realmente disfruto mucho el personaje eh, cuando está hablando, cuando se está expresando. Te digo, creo que todos tenemos un escorpión dorado dentro. Gracias a, gracias a ustedes, gracias a todos. Y he alcanzado mi pico, fase máxima, la fase 4, el dios supremo escorpión dorado. Lo que le podría decir al Escorpión Dorado, yo, Tato, es gracias, gracias por en algún punto incluirme dentro de toda esta historia de lo que él ha hecho, porque veo con la gente eh, con la que sale, veo la gente con la que sale el Escorpión, políticos, actores, actores muy importantes en México, otros youtubers súper fuertes, y en algún punto yo estuve ahí con él, en algún punto fui partícipe de, de, de todas sus aventuras y creo que eso es algo que yo quiero decirle gracias gracias por por haber abierto brecha a esta nueva generación de comunicadores y por por ser pionero de una nueva forma de comunicación porque no solamente es lo que el escorpión hace actualmente es lo que el escorpión ha construido ha construido un caminito por en donde pueden pasar otras personas que tienen talento y que tienen algo que contar